Después de abrir por error nuestro cajón Entendí que sin mí estás mucho mejor Volví a ver tus fotos y me dio un bajón Por no llorar mejor escribí tu canción Desde que tú ya no estás Porque el dolor pudo más Y espero tu aroma y tu piel y como quisiera volver, pero ya no puede ser porque tú sin mí estás muy bien. Toda la noche te lloré. No sabes cómo sueño con volverte a ver. Lo que no quiere entender, sé que te fallé y tú sin mí estás mucho mejor y que ayer Ahora que lo pienso, tu error. Fui Te quiero pero te mereces lo mejor Y por más que lo intente nunca he sido yo Ya sé que tú ya no estás Porque el dolor pudo más Y espero de corazón que te vaya muy bien Lo que vivimos juntos se fue Extraño tus besos, tu aroma y tu piel Y como quisiera volver